En este vídeo te traemos nuevas oportunidades de la mano de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me. Están realizando un nuevo sorteo en el cual van a regalar para un solo ganador o ganadora 500 euros en la criptomoneda USDT. Para poder participar realmente es muy sencillo, te dejaré las bases legales abajo en la descripción del vídeo y básicamente debemos cumplir tres requisitos. El primero de ellos es tener una cuenta registrada y verificada en Bit2Me, te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, si creas una cuenta con este enlace y compras 100 euros en criptomonedas o más, recibirás 5 euros totalmente gratis. El segundo requisito que debes cumplir es realizar tu primera compra de cualquier criptomoneda soportada. Actualmente tienen más de 150 criptomonedas y semanalmente están añadiendo nuevas criptos con lo cual seguro que está tu proyecto favorito. Por último, que la compra de criptomonedas sea por un valor superior a 200 euros. Nos indica también que no podrán participar empleados de Bit2Me ni perfiles que hayan manipulado su participación de forma intencionada. Te dejo el link con las bases abajo en la descripción del vídeo y también si no sabes cómo crear tu cuenta y validarla tenemos en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Bit2Me. La siguiente opción que nos ofrece Bit2Me se trata de la criptomoneda Secret Network ya que dentro de la opción de Earn nos están dando un 28% por ciento de rentabilidad esto va a ser por tiempo limitado ya que en función de la gente que haya haciendo staking el API va a ir disminuyendo como es evidente en cualquier caso si lo quieres aprovechar realmente es muy sencillo tan solo debes ir a tu cuenta de Bit2Me debes tener el perfil verificado como ya hemos indicado anteriormente seleccionas la criptomoneda de secret network puedes comprar directamente la cantidad que tú consideres aunque esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero podrías matar dos pájaros de un tiro participar en las dos promociones tanto en el sorteo como aprovechar este api del 28% con la cantidad que hayas comprado yo ya tengo un poco en la opción de earn a continuación únicamente debemos entrar en esta misma opción tenemos aquí la pestaña directamente o en el menú superior también la pestañita de earn en mi caso como puedes observar tengo 18,31 secret network y me están dando un total de un 26% de API tan sencillo como pulsar en añadir seleccionas el monedero introduces la cantidad y ya estará generándote esta rentabilidad recuerda que por ser poseedor de la criptomoneda B2M tendrás un tier hay 5 tiers y tendrás una cantidad extra de API en cualquiera de las criptomonedas soportadas que tú decidas realizar el AR algo que considero también muy importante de Bit2Me es todos los reportes que van realizando mensualmente de transparencia a diferencia de la gran mayoría de exchanges que además están fuera de España, están muy lejos realmente de tu casa seguramente generalmente no suelen mostrar este tipo de actividad que están teniendo con todo el capital que van generando y también el que van invirtiendo. Esto me parece muy importante porque Bit2Me está fomentando la adopción de las criptomonedas en España, algo realmente muy importante porque además están ofreciendo muchísimos puestos de trabajo. Para poder encontrar cualquiera de ellos, tan solo debes dirigirte a la página web de bit2me.com y en la pestaña de compañía, aquí dentro encontrarás la pestañita de empleo. Puedes verificar si hay algún puesto que se adapte a tus aptitudes, Actualmente tienen 20 ofertas y 39 vacantes Puedes darle un vistazo, incluso filtrarlas por provincia y por puesto Tienen realmente oportunidades muy muy interesantes Y esto me parece brutal porque realmente lo que están haciendo es crear empleo en nuestro país Algo realmente muy muy importante mucho más allá de que si le dan tus datos a Hacienda y tonterías por el estilo que solemos escuchar constantemente. Te dejo el enlace abajo para que le des un vistazo porque quizá uno de estos trabajos pueda llegar a cambiar tu vida. Poco más que añadir, para ir finalizando el vídeo me gustaría también recordarte que estamos colaborando con Calpa Asesores, son especialistas en criptofiscalidad en España, se acerca el final de la campaña de la renta y si tienes cualquier tipo de duda, necesitas cuadrar tu coin tracking, etcétera, contacta con ellos porque son